Bienvenidos a vlogmas. día 2. Acaba de lavarme mi cara con otra eh, mascarilla, este, estoy cargando ahorita mi Fitbit, voy a comer muy rápido porque voy a ir al Downtown a comprar un regalo para Jorge, no sé si comprarlo o no, se so voy a ver. Y oscurece muy rápido, apenas son las 3 y media, pero oscurece muy muy rápido, les quiero enseñar. Bueno, eh, no está tan oscuro ahorita Pero ya para las 5 ya, ya no hay sol Pero vean Ah, miren, esta es la vista que tenemos de aquí Ya yeah. Ya yeah, ya yeah a las 5 les digo Que diga, a las 5 ya les enseño Ay, casi no hay buena luz aquí A las 5 les voy a enseñar De que ya no hay luz para nada, para que me crean Este, Ahorita como ya es invierno En invierno este Oscurece bien rápido so, Voy a hacer eso y ahorita nos vemos tengo una idea de hacer un video, perdón, prendí el ventilador para que no se incendie la casa. Este, Tengo una idea de hacer un video, este, no es que no les puedo decir qué es. Eh, voy a, a grabar en el Downtown unas cositas para que ya después van a ver, van a ver. Hablando de incendiar la casa, se me llenó de humo y tuve que abrir todas las ventanas y así con el cojín hacer así para que se fuera el humo. Oh my gosh, este ya... Yeah. Ay, perdón, es que ando viendo que no están ahí mis llaves. Ya me voy, ya me voy porque ya está oscureciendo. Son las 4. Y ya casi no hay solo. Ahorita les voy a enseñar. So, tengo aquí mi llaverito con mi pepper spray. Esto lo destapas así. Y ya psh, este saca como un líquido que mm, enchila. Que enchila. Que enchila los ojos de la persona que te está atacando. O lo que sea. Pero nunca lo he tenido que usar, gracias a Dios. O. So. Necesito dinero para el camión Aquí nomás pagas una vez el camión Y ya con un boletito tienes este. No es que si se te pierde Pues a veces yo nomás me meto De todos modos Pero ya pagué, eso, es honesto Ya sé que me veo ridícula Pero la verdad es que hace mucho frío Este, y pues sí Este, vamos a tomar el camioncito Está Uy. Entrando a la casa Al el... edificio Es muy conveniente no tengo que caminar absolutamente nada y es como 5 minutos, muy rápido llego. Estamos aquí en Fifth Street, tenemos aquí Sarah, pero un árbol de Navidad ahí súper bonito que ponen todos los años y luego de... Pues decoran con luces de navidad, este, muy bonito todo. Hay una calle que está preciosa, solamente creo que es para allá, eh, y luego tiene un carrusel aquí muy fácil. es la primera vez que lo veo aquí, super cute, a veces no hacen eventos aquí, muy bonito. Vamos a ir a Sephora, que está ahí, y vamos a ir a cambiar un labial. Voy a cambiar este labial, más no, es que no se enfoca, que es, Ay, no sé, por aquí. este de aquí. Lo, convié, lo compré dos veces, así que vengo a cambiarlo, y a cambiarlo por, creo que este que se llama Ashton. Entonces vamos a agarrarlo. Okay. este huele a chicle. Riquísimo, me gustan los dulces, no es que Jorge no le gusta. Vean, me hice unos swatches y me manché la chamarra. Ay, no se ve, pero Bueno. Vean chicos, estuve más de media hora y vean qué oscuro se ve. Pero está padre porque, porque prenden las luces y se ve muy bonito en la estrella. Está súper bonita esta diademita, vean. De enfrente tiene como un twisting aquí muy padre. soy sabe, por cierto. Vean. Las cosas muy bonitas. 22 dólares, estos muy bonitos no me gustan casi pero muy bonitos para otras personas okay, esta me encantó Estamos en la sección de Navidad. Muy bonito todo, muy bonito. 12 pedazos de uñas. Esto vale 15 dólares. Y esta cosita que vale 12 dólares. Muy bonito. Chicos, ya llegué a mi casa. Ahí, espérenme. Este, estaba haciendo mucho frío afuera estoy limpiando aquí porque les quiero enseñar lo que compré este, no compré mucho, nomás fui a cambiar un labial y conseguí otro, no sé si se los enseñé pero se los voy a mostrar otra vez este, muchos recibos este, cambié el labial que tengo ah no, este es otro, no, siempre no terminé comprando este porque todavía me queda bien poquito pero compré uno que se llama Dulce. Así es como se llama. Y este y es un color. Es este de aquí de Amero arriba. No me lo voy a poner. Ya después se los muestro en otro video. Porque no me gusta encimar labiales. Pero es este de aquí. Está. está clarito. A ver qué tal se ve. Ya si no me gusta, lo bueno que puedes cambiarlo. Y ya es todo. Este compré. Ya ven que siempre compro estos BB Creams, pero este tiene Salicylic Acid, que es para las espinillas. Este, voy a ver qué tal me gusta. Este si me cubre bien, me lo voy a quedar viene tapadito, que es muy bueno. Este, y luego en Sephora me regalaron este paquetito. Si es su cumpleaños, recuerden que ir a Sephora, si es su mes. Este, pueden, les van a dar este productito gratis o depende de lo que haya. So, hay que ver qué hay aquí adentro. Este, estaba entre este, una crema y luego un o esto o unas cremas o como 250 puntos. Ya si re consigues varios este te dan más cosas. Tiene una figurita súper curiosita en la parte de arriba y es mate y pues, es un labial. El color es esto. Te dan una cantidad bastante decente. Este Casi no uso este tipo de labiales o so, igual ya un giveaway o quizá lo use y me guste. quién sabe. Esto, este... Ay, no sé cómo abrirlo. Ay, no sé cómo abrirlo. Ok. Ah, así se abre. Oh, y esto es como... Creo que es como un delineador o algo así. Tengo que leer bien lo que es cada cosita. Pero creo que... Eh. Ah, mira, así se abre. Digo, así se saca más producto. Eh, se parece mucho a... El labial de en medio que tengo... ay no, me, no Bueno, no se enfoca, pero se parece mucho al de en medio. Está bonito el color, nomás que sí se va a quitar mucho. Así que tengo que tener mucho cuidado con esto. Y luego esto es un lip balm. Nomás que me lo dieron en... en como en esta cosita o so, no sé si... Obviamente no todo esto te cabe en una pasadita, sino como unas... Unas cinco pasaditas. nomás que si lo abro siento que se hace un cochinero. Pero eso fue lo que me dieron en Sephora. Este, puedes pedir muchos este, samples y te los van a dar. este Depende de la persona. Pero puedes exigir que te den todos los samples que tú quieras. Compré un pintauñas rojo porque ya se me acabó el mío. Ya está como que seco. Y luego encontré este que está súper bonito. este Últimamente me está gustando mucho lo rosa. Y luego tengo un color parecido... A mi piel, casi un poquito ro ah, rosada, un poquito rosita. Y está muy bonito, pero este está un poquito más oscuro y me gusta mucho, mucho. Y lo último que compré es esta brochita. ¿Se acuerdan que les dije que iba a comprar una brochita para, para aplicarme las mascarillas? porque Así que conseguí esta que es para aplicar base. Ahora yo como me pongo la base con los, <ríe> con los dedos, perdón. este Esta la voy a usar para mis mascarillitas. Y al fin la conseguí. Es esta de aquí. Está muy suavecita. No recuerdo cuánto salió. Pero no salió tanto. Ay, no sé cómo ver. Ah, aquí está. Ay, oh, está chido el paquetito este para protegerlo. Pero es esta brochita de aquí. Está muy, muy, muy suavecita. Me encantó bastante, bastante. Y pues para aplicar este, la base o mis mascarillas. Pero bueno, las voy a mantener eso es tan difícil de abrir no, es que es de este lado por eso pero la voy a mantener aquí para que se mantenga bonita pues ya chicos, este creo que ya voy a terminar aquí mi vlog, este, no voy a hacer nada más que cenar más al ratito voy a editar este video y subirlo por cierto hoy es 5 de diciembre mañana es mi cumpleaños voy a cumplir 27 años pueden creer 27 años eh, pues voy a comer, ver televisión y luego me voy a ir a trabajar. So. Ah, y se me olvidó poner la cosa, que es una cosa verde, no sé cómo se llama, que la voy a poner o aquí, o allá, o en el cuarto, o en la sala, no sé, este es el hecho de que se vea bonita y así como que oh, que se ve muy navideño. Yo creo que lo voy a poner aquí en la puerta de nuestro cuarto y la cocina. So, ya yeah, chicos, los quiero mucho y nos vemos en la próxima.